Antes de continuar, hablemos un poco de Honkai Star Rail, el nuevo juego de la marca HoYoverse, responsables de grandes juegos como Genshin y Honkai Impact. Este increíble juego está completamente gratis para usuarios de PC, iOS y Android. Honkai Star Rail es un juego por turnos de RPG sobre aventuras galácticas en una rica temática de ciencia ficción basada en anime, donde puedes explorar diferentes mundos cada uno con su propio estilo, lo que hará que tu experiencia de juego siempre sea novedosa. Y además podrás conocer gente nueva y siempre experimentar una aventura galáctica diferente. También Star Rail posee una amplia de gama de personajes con excelentes diseños que puedes obtener a través del sorteo de cartas y así formar un equipo de combate listo para la acción. Actualmente la prueba final de Honkai Star Rail está a punto de lanzarse, por lo que los invito a ingresar al sitio web oficial para pre-registrarte. El link lo encuentras en la descripción de este video. En este momento se encuentra activa la oportunidad de ganar nada más y nada menos que un PlayStation 5 y el chance de ser elegido para participar. Así que no lo pienses más y regístrate para disfrutar de esta increíble experiencia con el link en la descripción en nuestra primera noticia tenemos que warner bros reveló el primer tráiler de Justice League por ruby superheroes and huntsmen parte 1 un crossover animado en cgi entre los héroes de la liga de la justicia de dc y la franquicia de ruby red roster tit animation la película se lanzará en formato físico y digital este próximo 25 de abril entre otras noticias tenemos que el pasado 9 de febrero se reveló un nuevo póster de la próxima serie animada Iyanu Child of Gondor, una producción anunciada el año pasado para Cartoon Network, la misma también ya cuenta con un tráiler promocional. Aquí seguimos a Iyanu, una adolescente huérfana que vive en tierra yoruba y pasa los días estudiando historia y artes antiguas yoruba. Su estreno se tiene programado para algún punto del año 2024. Continuando con las noticias, en una reunión celebrada para los accionistas, Disney anunció que se están desarrollando nuevas películas de sus principales franquicias de animación. Con el regreso de Boy Iger, las producciones de secuelas son Frozen 3 y Zootopia 2 para Walt Disney Animation Studios, y Toy Story 5 de Pixar, cuyos anteriores largometrajes les fue bien tanto en la crítica como en la taquilla, lo que impulsa la producción de nuevas secuelas. ¿Qué opinas? ¿Crees que son necesarias estas nuevas producciones? Déjame tu opinión en los comentarios. Continuando con la animación para adultos, Adult Swing presentó recientemente el tráiler del especial Balmars Rubicon una secuela que continúa los acontecimientos de la segunda temporada de la serie animada inspirada en el anime Balmarts 9009. El especial Balmarts Rubicon se emitirá en Estados Unidos el 20 de febrero a medianoche en Adult Swim y al día siguiente en HBO Max. Y pasando con las plataformas de streaming, Paramount Plus, ha eliminado algunos de sus contenidos tras el anuncio de la fusión de su plataforma con su hermana Showtime. Entre los títulos eliminados está el live-action de los Padrinos Mágicos. La cadena también ha retirado de su plataforma de streaming American Gigolo y Let the Right One In, ambas canceladas el pasado lunes, así como Kidding de Jim Carrey, entre otras. Es probable que la retirada masiva incluya otras series próximamente, tanto en el catálogo estadounidense como en otros países del mundo. Continuando con las noticias, Disney Plus y Lucasfilm anunciaron que el segundo volumen de la serie de antología animada se estrenará el 4 de mayo de 2023, fecha que también es conocida por ser el día de Star Wars. El volumen 2 de Star Wars Visions presentará 9 cortos nuevos de nueve estudios de todo el mundo. Los cortos prometen presentar estilos de animación únicos de una variedad de países y culturas, representando la visión específica de la galaxia de Star Wars en cada cineasta. En pantalla pueden ver todos los estudios de animación que estarán a cargo. Entre otras noticias, han estado saliendo algunos detalles de un posible próximo proyecto de Disney Animation. Y es que al parecer se está preparando un revival de Kim Posible. Este proyecto será animado y por lo tanto no será una continuación de la película Live Action de 2019. Este regreso tiene posibilidades de ser una película para una de sus redes o Disney Plus o para ambos. También hace poco se dio a conocer que próximamente tendremos el regreso de Phineas y Fair con dos nuevas temporadas con 20 episodios cada una. Por el momento no tengo más información al respecto, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Continuando con las noticias, Guillermo del Toro está desarrollando una nueva película en stop motion. Según recientes declaraciones, el director ha confirmado que su próxima película stop motion es una adaptación de The Buried Giant, que actualmente se está coescribiendo con Dennis Kelly. También se encuentra filmando un live action, el cual es un proyecto de Netflix aún no anunciado que se cree que es una adaptación de Frankenstein posiblemente protagonizada por Oscar Isaac, cuya producción probablemente comience en unos dos años. Pasando al mundo de la animación indie, tenemos que el pasado 7 de febrero, Daria Cohen, creadora de la webserie The Vampire Series, anunció que oficialmente el siguiente episodio de esta segunda temporada verá su estreno el día 17 de febrero. La noticia la dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter, donde también destaca que conoceremos más sobre la infancia de Duke. Si quieres conocer la historia completa de esta increíble serie, puedes checar mi video en las tarjetas de información. Pasando al mundo de Cartoon Network, tenemos que próximamente Penguin Libros México sacará a la venta Villanos, Miss Hit, Confesiones de una Superheroína. El esperado quinto libro de la exitosa coproducción de Cartoon Network y AI Animation Studios que se dio a conocer en la última feria del libro en Guadalajara. El tráiler de un minuto debutó en el canal de YouTube por medio de su sección Book Trailers, en la que dan a conocer nuevas publicaciones de manera audiovisual. El video cuenta con imágenes de la superheroína y la detallada portada del libro además de ser protagonizado por una nueva versión del audio de Miss Hit. Por el momento, no se sabe una fecha oficial de lanzamiento, pero se rumorea que podría ser en San Valentín. Para finalizar, tenemos algunas novedades sobre los próximos episodios de la webserie animada Geluba Boss. Y es que el pasado 7 de febrero, BC Pop, creadora de la serie, publicó en su Twitter lo siguiente. Está dentro de las políticas de Splinter Horse, casa productora de la serie, no anunciar lanzamientos de nuevos episodios hasta que estemos mil por ciento seguros de que podemos hacerlo. Y eso puede ser impredecible la mayor parte del tiempo, pero al menos puedo decir que tenemos un montón de episodios en proceso con grandes esperanzas de que todos lleguen muy pronto. Según sus declaraciones, a pesar de que llevamos ya mucho rato esperando nuevos episodios de voz, cuando lleguen no tendremos uno sino varios con poco tiempo entre sí, por lo que valdría la pena esperar que finalicen su producción. Y si ya se están dando la libertad de anunciarlo, pues seguramente tampoco es que falte mucho para que llegue el momento. Aparte de esto, también recientemente se publicó un nuevo arte de Charlie Morningstar en la cuenta oficial de Hasbin Hotel, con un caption que nos dice que nos abrochemos los cinturones porque el 2023 está a punto de ponerse salvaje. ¿Será esto el anuncio de un próximo tráiler ¿O una próxima confirmación de cuál será la plataforma de streaming donde veremos su estreno? Por ahora solo podemos esperar ante la llegada de una de las series más esperadas del año. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, ya sea en Instagram donde estamos más en contacto o en mi Twitter donde les comparto noticias y novedades. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Tools.